Amigos pescadores, ¿cómo están? Nos encontramos en una de las mejores lagunas para la pesca de pejerreyes de la temporada 2022. Se trata de la laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, una laguna de proporciones grandes que eh, tiene muchísimo pejerrey y que está dando en este comienzo de temporada una de las mejores opciones. Agradecemos este material al guía Joaquín Azaín. Quien tiene tracker con motor en alquiler, así que le vamos a dejar el teléfono en pantalla para que se comuniquen si quieren reservar eh, su tracker. Eh, por supuesto, impecable, así como lo ven en pantalla, con eh, muy buenos trackers y motores fuera de borda. Y bueno, de más está decir que eh, la pesca es excelente, muchísimo pique, van mejorando los tamaños, como siempre al comienzo van mezclado con los de menor porte, pero a medida que se viene el frío, desciende la temperatura del agua y se van dando mejores portes. Una excelente nota realizada entonces por Joaquín, la pesca fue realizada toda de flote con brazoladas entre 15 y 40 centímetros, mojarra de carnada, línea convencional de tres boyas. si quieren le pueden adicionar al final un pequeño pilotín y la pesca es al garete buscando las zonas más rendidoras. También podemos destacar que Joaquín ofrece sus servicios de guía de pesca en la zona de Berizo, otro pesquero muy rendidor para todos los amantes de la pesca de pejerrey, así que no duden en contactarse con Joaquín en busca de los grandes matungos de Berizo. recién sacamos uno, ahí viene otro, de la mano del crack, Botini. Allá lo tenemos a Mariano, que la viene rompiendo. Los gigantes de la Picasso, acá está, con Juan y Botini. pica y pica la picaza para ustedes